A veces te tengo escalofríos y no sé por qué. Siento como si una puerta estuviera abierta y el viento dejara. sobre Debería inquietarme Su presencia Cuando atravesando puertas Aparece delante de mí Pero con esa sonrisa